¿Cómo hago apartamento ahí? ¿Cuántos apartamentos me cabe en ese terreno? ¿Cuál sería el metraje que debieran tener cada uno? ¿Cómo yo puedo lograr mejor utilidad financiera? Esa es la palabra. Queremos hacer un apartamento para rentar. Y queremos buscar la manera realmente de hacer como que más dinero. Tener un poquito de dinero en el banco, muy poco, y queremos invertirlo como para venir a mi país. Me he pasado muchísimos años trabajando en Europa, en España. En Alemania, en Estados Unidos, en Canadá Y ya quiero como que volver a mi país Quiero volver a República Dominicana Quiero volver a Santiago, a Puerto Plata, a Barahona Quiero volver a Tomayor, a San Juan Quiero volver, pero no puedo Porque necesito de una manera u otra Tener algo que me produzca dinero Sin yo tener como que trabajar Sin yo tener que estar encima de eso y se me ocurre la idea de hacer un apartamento para rentar o un apartamento para vender. Y comienzo a pensar en ese terreno que tenían mis padres, en ese terreno que tenían mis abuelos, en ese terreno que yo heredé. O comienzo a buscar, veo oportunidades de terreno que quizás puedo comprar. Y ahí me comienza la cabeza a decir, esto puede ser una posibilidad. Y entonces de esa posibilidad yo quiero saber cómo hago apartamento ahí. cuánto apartamento me cabe en ese terreno? ¿Cuál sería el metraje que debieran tener cada uno? ¿Cómo yo puedo lograr Mejor utilidad financiera, dice es la palabra. A mí no me interesa que el dinero me venga de apartamento de uno, de una habitación, de dos o de tres. A mí no me interesa que es que venga de un local comercial o de alquiler de un parqueo, de alquiler de una piscina. A mí lo que me interesa es que mensualmente yo pueda conseguir más dinero pero lo normal para poder vivir en paz. Para eso, hoy vamos a hablar de muchas cosas que van a ayudar a duplicar la rentabilidad. Muchas veces yo... Cuando hago una evaluación en el terreno, lo que estoy buscando es la manera de gastar menos, de gastar menos y de rentar más caro. Calderón, ¿y cómo, cómo yo hago eso? Vamos a llevarlo al punto de vista financiero. Si yo construyo, si en, si en mi terreno solamente me caben cuatro apartamentos, porque el terreno es un terreno pequeño y no me caben más apartamentos, pues yo estoy obligado a pensar que solamente puedo rentar cuatro apartamentos. Y si cada apartamento se me renta en 15 mil, en 20 mil pesos, bueno, pues yo voy a tener una mensualmente. Un, una utilidad de 80 mil pesos porque además son cuatro y están a 20 cada uno no puedo pasar de ahí, ok si yo me pongo a analizar el mercado de la zona si yo me pongo a analizar el barrio de la zona, me doy cuenta como que no todos los apartamentos de la zona donde voy a desarrollar quizás están amueblados, quizás no tienen cama, no tienen la cocina, no tienen sala comedor, no tienen todo amueblado y me doy cuenta que si yo soy el único de mi barrio, de mi pueblo, que sí tiene apartamentos completos amueblados, pues lo puedo rentar más caro. Y lo que estoy haciendo es un upselling de lo que ya tenía. Me doy cuenta que yo voy a amueblar un apartamento de eso en 5 mil dólares. Y por 5 mil dólares o por 6 mil dólares, lo voy a rentar al doble de lo que yo lo estaba rentando vacío. Y uno dice, ¿cómo vas? A mí, a mí un apartamento nunca me va a costar 6 mil dólares. Pues por el simple hecho de amueblarlo y por el simple hecho que soy el único en la zona, el único en el barrio, el único en esas ocho calles, o me pagan lo que yo pido o aquí apartamentos amueblados no van a tener. Y mientras yo pueda monopolizar el mercado, yo voy para arriba, yo voy a subir el precio para arriba. Porque las personas humanamente, ¿por qué rentan? Rentan en esa ubicación donde está mi terreno porque realmente tienen familia ahí, cerca de la zona, tienen historia ahí, tienen 40 años viviendo por ahí. Tienen el colegio de niños cerca, tienen negocios cerca, trabajan cerca. Hay cosas que lo atan. Y por eso, si estamos en Santiago, no le funciona un apartamento amueblado en Dejabón. Si estamos en Barahona, no le funciona un apartamento amueblado en Santo Domingo. Le funciona en Barahona, le funciona en Santiago o en Mi pueblo? Entonces yo tengo que tener mucho ojo y hacer una radiografía de lo que me está pasando alrededor para yo darme cuenta si yo soy el único. Si yo soy el único, una forma de duplicar es coger parte de la inversión y amueblar los apartamentos, tanto ojo para el nicho criollo, lo que viven ahí, como para el nicho que viene de fuera. Entonces, eso es un tema muy importante porque si lo analizamos financieramente hablando, al final de dinero no me interesa. Y lo que estaba alquilando en 20, quizá ahora lo voy a alquilar en 40, utilizando los mismos apartamentos. En vez de yo hacer 8 apartamentos para darme 40, pues yo hago cuatro apartamentos, lo muevo con menos, estoy gastando la mitad de tengo más rentabilidad. Entonces, así sí funciona. Me doy a entender, pero antes no lo veíamos Siempre va a haber nichos de mercado que estén buscando esa necesidad Otro punto importante es el concepto de Toroya. Por ejemplo, no todos podemos tener un apartamento y una casa en la playa El 80% de las personas que están allá afuera Desearíamos desde que nacemos Y decimos, ah, yo quisiera tener un penjao Y también tener como que una villa en la playa Pero es imposible nos cuesta tanto esfuerzo comprar primero que quizás la fuerza nos va a pasar uno Otro sí. Yo sabiendo eso, sabiendo que eso es un caramelo que disfruta el mercado, pues yo puedo también hacer un upselling y ganar más. Como Si yo voy a hacer un terreno un poquito más grande, yo voy a hacer un proyecto de apartamento donde yo tengo 40 apartamentos, pues entonces en los 40 apartamentos yo voy a también a ofertar un regalo. Y le digo, todas las personas que renten un apartamento aquí, o que me compren un apartamento aquí, tienen derecho, son codueños de una villa frente al mar en Puerto Plata. De una villa frente al mar en su Y lo que estoy haciendo es que dentro del costo de las 40 unidades, le estoy sacando un 5% a cada uno para poder hacer una villa frente al mar. Y como yo sé que lo que yo están atrás de eso, de tener su apartamento y una vez al año ir a esa villa y sentirse dueño porque es gratis, pues lo compran. Entonces lo que estoy haciendo realmente es un concepto que se llama una miopía de valor. La miopía de valor no es que la villa le pertenece a ninguno de los 40, le pertenece a todos, pero de forma individual nunca la van a poder tener. Entonces yo en mi presupuesto de mi proyecto calculo, bueno, mi, mi torre me va a costar 10 pesos, la villa me va a costar 1, redondeo 11 y divido 11 entre 40 apartamentos. Y así cada uno tiene lo que emocionalmente querían y cuando me van a rentar lógicamente que me van a rentar a mí o me van a comprar a mí porque soy el único en el mercado que no está pensando como que en mí sino estoy pensando como que en ellos en la medida en que yo me olvido de mis gustos como como dueño del negocio y ayudo a los demás ellos pues entonces pagan por ese valor y si lo ayudo más pues pagan más entonces el yo tener mucha sensibilidad con lo que le cae incertidumbre a ellos, es lo que me va a dar la oportunidad de poder hacer un gran negocio. Y me doy cuenta que por una pequeña villa que hice, pues le estoy sacando el doble a los apartamentos. Le estoy ellos lo pagan como que contentos. Porque cuando van a buscar en el mercado, una opción parecida como que no hay. ok Una de las cosas también que ayuda mucho eh, con el tema de, la, de duplicar la rentabilidad es el ego. Todos tenemos ego ustedes lo tienen, yo lo tengo, es algo normal. En la medida que yo puedo meter esa gota emocional en el mindset del proyecto, yo puedo ganar más. Si yo tengo un terreno eh, en Nicaragua, o lo tengo en Panamá, o lo tengo en Costa Rica, en Puerto Rico, eh, eh, eh, donde lo tenga, principalmente en las ciudades que son en proceso de desarrollo, okay, me voy a dar cuenta que hay cierta tipología de apartamentos que son escasos. Si yo salgo a la ciudad y quiero comprar un apartamento de dos pisos, por dentro solamente voy a encontrar los penthouse pero qué pasa si hacemos un edificio de apartamento en donde todos los apartamentos tienen dos pisos en donde cuando yo compro mi apartamento mi apartamento, yo tengo una doble altura y tengo la habitación arriba y la edad social abajo pero todo ese cristal está de frente hacia la vista de la montaña o todo ese cristal está de frente hacia el mar yo estoy utilizando los mismos 100 metros cuadrados 50 arriba 50 abajo pero el diseño la estructuración del concepto abierto genera una miopía de valor, lo que hablaba un momentico. Entonces, por el tema de ego, ven el apartamento, ven que nadie lo tiene en Barahona, que nadie lo tiene en Santiago, que nadie lo tiene en Puerto Plata. Y si me doy cuenta que esa tipología no existe en mi ciudad, en mi pueblo, pues es un momento para poder tomar una cosa. Y lógicamente, cuando las personas van a rentar o van a comprar, llevan a su mamá o llevan a su esposa a elegir y ven uno, 2, 3, cuatro, 5, 6, 10... Si de los 10, Calderón es el único que tiene apartamento de dos pisos, con escalera por dentro, con centro abierto, que nadie lo tiene por un tema de ego, ah, no, yo quiero. Y están dispuestos a comprar como que un poco más. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Y nos compran apartamento, como yo hice muchos videos, y no han ni siquiera entrado y se paran en su doble altura, te hacen una foto por WhatsApp. Para mandársela a su grupo de familia en WhatsApp. Porque es más importante para ellos que su familia sepa, que el mundo sepa que ellos sí pudieron. Y por eso compran. La ponen en Instagram, la ponen en TikTok, la ponen. El comunicar que ellos pudieron le eleva el nivel emocional y le eleva la calidad de vida. No están pensando en metro. No están pensando en materiales caros. Lo que están pensando en un diseño, en ellos son los únicos. Muchas de las marcas de ropa que hemos visto han subido el upselling porque son piezas únicas. Muchas joyerías es por piezas únicas. Al momento que yo lo que estoy vendiendo es un commodity,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 el tiempo a veces, para muchos de los que están comprando, especialmente esta nueva generación, es mucho más eficiente, es mucho más valoroso que el dinero. No todos es así, pero existen. Entonces, si en, un, en ese pequeño edificio de apartamento, parte de los, de los elementos de valor que estoy entregando son cosas como que tiene un gimnasio, o que tiene una terraza, o que tiene un coworking, pues lógicamente para muchos van a levantar la mano yo quiero. Porque si en mi edificio yo tengo un salón de coworking, en donde yo puedo vivir arriba y trabajar abajo, me eliminé el gasto de la gasolina. Si puedo vivir arriba, y me va, me eliminé las dos horas que perdemos en ir y regresar. Y lo que estamos regalando a través de esa estrategia de valor es más años de vida a la persona que me va a rentar o a la persona que me va a comprar. Si me voy al, al nicho no criollo, sino a lo internacional, pues también le ayuda, porque entonces también el edificio tiene el internet más rápido que tiene la zona. Pero también el edificio tiene un área que es amigable como para los perros y para los gatos. Pero también el edificio es amigable para los temas de, de motor lobby, con el tema de los Uber o de los taxis. Pero también el edificio es muy seguro, pero también tiene un jacuzzi en el cima. Entonces, le estoy agregando al concepto de apartamento muchas aristas, muchos elementos pequeñitos que le están bajando la cantidad de tiempo que consumen cuando salen a la calle. Si yo estoy consciente... Que el valor para ellos es el tiempo, como yo en mi edificio bajo el tiempo. Agregándole los elementos, uniéndolo en un mismo. Entonces ahí lógicamente cuando ese mercado va a buscar el entorno, pues no encuentra. No encuentra nada que pensó en ellos. Y lo que van a responder es con más dinero. Y ahí podemos también duplicar la renta. Ok, eh, otro punto importante son los nichos pequeñitos. Antes el error que teníamos... Que íbamos a ver un apartamento, íbamos a ver un terreno y decíamos, ah, pero Calderón, yo veo que aquí en la zona de Punta Cana, o yo veo que aquí en la zona de Samaná, o yo veo que aquí en la zona de cualquiera, todos están haciendo apartamentos de tres habitaciones. Pues yo voy a hacer lo mismo. Y automáticamente hacíamos lo mismo, comenzábamos a competir. Sin embargo, no nos damos cuenta que hay muchos nichos de mercado que son muy específicos. Voy a poner un caso. Nosotros hay un caso en Samaná, estuvimos evaluando una estructura. En Samaná, en La Galera y en esa zona prácticamente ya hay de todo. Eh, pero habían nichos de mercado que todavía aún no habían sido atendidos. Cuando yo me sentaba en un aeropuerto a esperar, a hacer mi análisis, me daba cuenta que el 3%, el 2.1% de los que llegaban al país venían con un familiar como que en cierre edad. Venían con un familiar que tenían una deficiencia, ya sea que nació así o hasta de, de un accidente. O ya venían con los padres que tenían cierta edad y tenían que andar en silla rueda. Y había un 3% que tenía esa situación. Humanamente y conscientemente yo sé lo que es. En mi familia hay personas muy cercanas a mí y que quiero muchísimo que tienen esa condición. Y yo puedo entender a profundidad lo que es el valor para ellos. Cuando vienen de vacaciones y vienen 15 y vienen 20 personas, darían lo que fuera para que ese único familiar que tiene la discapacidad, ya sea por edad, por un accidente, pudiera participar en la actividad de Navidad sin necesidad de ayuda. Pudiera entrar a la piscina, pudiera salir al parque, pudiera, pudiera, pudiera. Pero cuando van a buscar villas para rentar, como que ninguna tienen eso. Todas son basadas en la mayoría, en la masiva. Todas son escaleras. Entonces, cuando entran en el apartamento, es incómodo entrar a un baño, porque en el baño, en vez de poner la, la, la calidad de 70 centímetros, la, la puerta de 70 centímetros, como siempre se la pone, había que ponerla de 1,10. Y en 1,10, él sí puede entrar. Cuando voy a hacer calor, en vez de hacer calor, voy a hacer rampa con una inclinación de 8%, de manera que sea fácil subir, pero también sea fácil bajar. Cuando hago a la piscina, hago toda la circulación de la parte social con esa facilidad. Cuando voy a entrar a, a la habitación, que él también se pueda. Y lo que estoy haciendo es que al final, entendiendo el valor de ese nicho de mercado y entendiendo que no hay nadie en Samaná que lo esté cubriendo, pues comienzo a hacer yo la única villa familiar que sí es hiper amigable para discapacitados. Y lo que hice fue que le agregué al presupuesto de la villa, si me costó un peso, le agregué 0.01 en esas cositas y ahora la puedo alquilar doble. Y ven cómo ahora con una mínima inversión yo, pues yo puedo subir el upselling. Ellos se sienten muy contentos. Ellos la pasan fenomenal en ese día de los padres, en pasa Navidad. Y nosotros cobramos más. Pensando en ellos, ayudando a ellos, pues nos ayudamos como que nosotros mismos. Y de eso se trata de la rentabilidad. Nunca se trató del egoísmo. Lo que pasaba antes que nosotros decíamos, yo, yo en mi familia no tengo a nadie, nadie no válido. ¿Para qué yo voy a hacer eso? Y no me di cuenta que sí hay gente que necesita, valora y paga en el público guiollo y en el público internacional. En los últimos años... Por el aeropuerto de Punta Cana han pasado más de 2 millones de turistas. Si yo calculo 2 millones y lo multiplico por el 0.3%, hablando de cientos de gente. Con el mismo caso. Sin embargo, yo más tengo una villa. Y ahí es donde yo entiendo dónde puede encontrar mi mercado. Ahora, si no lo hago, ya sé que voy a competir con las 200 opciones más que hay ahí en Internet. Entonces, pues yo tengo que ser como que único, relevante, importante para ese mercado. Siempre que financieramente esto cuadre, pues lo vamos a usar. Otro de los puntos importantes es que por un lado estamos viendo cómo hacer que el producto sea más deseable estamos viendo cómo lo podemos rentar más caro, gastando menos pero también hay una ingeniería en la inversa ¿cómo yo hago calderón? que me salga como que más barato yo he hablado mucho del tema de cómo me sale más barato pero hay algunas condiciones muy específicas güey, que voy me a mencionar ahora, que me ayudan cuando yo voy a comprar materiales si yo voy a comprar un millón de pesos en materiales, no voy a tener como que tantas oportunidad ahí. No me voy a tener tanta comisión, porque lógicamente un millón de pesos es un monto muy manejado en los, en los vegeteros. Pero si yo voy a comprar 50 millones de pesos en material, todos los vegeteros se van a matar para que Calderón lleve esa cuenta hacia allá. Todos se van a matar por darme una comisión hacia atrás para que, ese, para que esa compra vaya al suplidor 1, al suplidor 2, al suplidor 3, al suplidor 4. Entonces uno dice Calderón, pero es que yo no tengo 50 millones. Pero lo que sí tengo es como que tiempo. Y cuando voy a construir mi solar, me doy cuenta que a la misma par mía, por coincidencia, están construyendo aquí, están construyendo aquí, están construyendo aquí y están varios construyendo. Entonces, ¿qué hago? Me reúno con todo lo que están construyendo, converso esto y le, y le, le explico. Miren, si cada uno de nosotros vamos de manera independiente a comprar un millón o dos de material, no vamos a recibir ventaja. Pero si nos unificamos...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 hay muchos nichos y uno de los principales nichos que yo veo muy prudente es el tema de las mujeres. Las mujeres todas humanamente tienen una gota emocional más alta que nosotros. Y lógicamente cuando podemos escrutarla a ella, cuando podemos pensar en ella, no quiere decir qué cosas le ayudan a ella. Todas o la gran mayoría siempre... Luchan o siempre se esmeran o siempre buscan la manera de verse bien. De verse bien en la ropa, de verse bien en la salud, de comer saludable en cierta edad. Pero también siempre tienen la manera de hacer ejercicio, de adelgazar, de mantenerse bien. Si mi edificio ayuda de forma natural a que ellas puedan bajar de peso, pues le estoy regalando a ellas la oportunidad de más tiempo de vida. Le estoy regalando a ella la oportunidad de que realmente se sientan cómoda, de que le suba eso la autoestima y de lo principal en que eso no le cueste tiempo ni dinero. Si yo sé esto, ¿cómo yo puedo desarrollar? No un edificio de apartamento con un gimnasio. No, porque el gimnasio nunca lo van a usar o lo van a usar muy poco. Es que yo toda la circulación del edificio la maneje de forma redonda entendemos siempre el edificio como una forma acordada pero yo lo hago de forma redonda la circulación que va a pasar para yo llegar a su apartamento o dentro del apartamento para yo llegar de un punto a otro le va a ayudar a que puedan desarrollarse entonces yo puedo inducir yo puedo inducir cómo ellas tengan que caminar cómo tengan que circular, cómo tengan que llegar a un punto a otro y esto le ayuda a resistir Calderón, pero es un punto que ya lo hemos visto, Calderón pero que la escalera cansan, porque yo no puedo subir cada cinco pisos de no, no si yo, ¿Por qué la calidad cansa? Cansan porque estoy subiendo 16 calones de una. Lógico que cansa. Pero si la de calidad yo voy subiendo de 3 en 3, porque es un tema radial, de 3 en 3, de 3 en 3, hoy subo de 3, en 3, 3, 3, 3, mañana, pasado, y en un mes, y en un año, y en 10. Lo que estoy insinuando al ejercicio. Si yo puedo transmitir esto en mi oferta de valor, muchas de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, que puedan entender eso,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 seguro yo me siento. Muchas veces cuando estamos fuera del país que nos vamos, solamente tenemos el sentido de la seguridad por la prensa amarillista que hay. La prensa amarillista dice que aquí está la delincuencia así, que están los robos así. Y uno en su mundo que no sabe la verdad pues se imagina algo cuatro veces más. ¿De qué manera yo hago que mi edificio, no que sea seguro, sino que parezca seguro? Porque en la medida que mi edificio parece seguro, pues me da a mí más paz. En la medida que mi edificio se siente seguro, pues yo puedo dormir como que tranquilo. Y por eso yo pago. Entonces hago de mi edificio, ok, una estructura que tiene varios anillos para entrar. Y esos varios anillos es lo que me dan paz. Lo que pasaba antes es que entrábamos al edificio con una puerta y ya estábamos dentro. Sin embargo aquí vamos a tener una primera puerta, una segunda puerta, una tercera puerta y después entramos. Cuando yo puedo comunicar eso. Pues hay muchos nichos de mercado, principalmente los que tienen más edad, que van a pagar mucho por eso. Van a pagar mucho, porque ese es un, es un límite físico, pero también hay un límite psicológico. Si mi edificio está totalmente equipado con el sistema de seguridad de cámara, si tengo sensores en las puertas, en la ventana, si tengo contratada una empresa que me da vigilancia, si tengo un sistema de aislamiento, si tengo un sistema acústico, si tengo una, una tercera salida de escape del edificio, si está reforzado contra huracanes, si contra terremoto, si tengo realmente un nivel alto de seguridad, pues lógicamente. Entonces me doy cuenta que yo a mi edificio que me costó 10 pesos, le estoy agregando un peso y medio más y tengo eso y la gente está dispuesta a pagar más. Porque el problema de ellos nunca fue el tamaño del edificio, nunca fue el oro que tengan los pisos o el oro o los diamantes que tengan los baños, fue la seguridad. No hago nada con entregar diamantes, con entregar lodo, oro, con entregar tamaño de apartamento. Con... Si ellos lo que estamos buscando es seguridad, no estamos ofreciendo otra cosa. Entonces Tengo que entender con claridad qué es de valor para ellos. Quizás yo siempre me siento seguro. Quizás yo nunca he tenido una liti o nunca me ha pasado nada. Pero a esa que le pasó algo, a esa que tuvo un accidente un día y se topó, la vida le permitió, pues está valorando mucho la seguridad, tanto para ellos como para su viejo. Entonces, yo en mi edificio tengo que proyectar la seguridad y proyectar a través de una fachada moderna y través también un concepto abierto muchas veces ustedes ven que hacemos concepto abierto que tenemos muchos cristales si sí, tenemos muchos cristales si sí son espacios abiertos pero tenemos shooter entre vigas yo me voy a cortar le doy un botón y bajan los shooters y ya está el edificio totalmente aislado porque no es que sea seguro es que también tiene que parecer seguro hay otro hay otras cosas también que, que yo he hablado en algunos videos que lo que se llama es el concepto parásito mucho lo hemos visto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 media hora una hora para llegar. Entonces, mi nicho de mercado, yo entendiendo el tema de universidad, hago un producto como que para ellos. Y parte de las cosas que van a valorar los estudiantes es que, aparte de que está cerca, el apartamento también está amueblado. Aparte de que está cerca, ya tienen todos los servicios unidos, el gas, el internet, la data, la seguridad y las cámaras. Aparte de que está cerca ese edificio, también en cierto momento, cuando llueve, me da un tema de transporte. Entonces, no solamente estoy resolviendo en esa edificación el tema del apartamento, del techo que no se mueven, que duerman tranquilo, No, no. Sino todas esas aristas que son muy relevantes. Muchas veces todo lo que hemos visto, y lo hablé hace poquito, también hay algo que se da en el tiempo. La renta es lo que podamos sacar hoy, lo que podamos sacar mañana, es lo que podamos sacar como que en 40 años. Pero me doy cuenta que las ciudades, los pueblos, las zonas van cambiando, van creciendo. Y lo que comenzó hoy como residencial,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 A, a, van a haber eh, eh, paredes, van a haber muros que sí van a tener una responsabilidad estructural, por eso deben tener una composición de hormigón armado, el sistema na de natural de valor y cemento, pero que hay otras que simplemente van a fungir como división. Yo le doy el ejemplo de aquí, del vidrio. Si yo quito este vidrio, esto no se va a caer. Okay, o sea, que yo puedo en cierto momento agrandar el apartamento o subdividirlo según el mercado. Y lo que me estoy dando cuenta, lo que voy con esto, es que eso que yo comenzó una vez como un apartamento de, de renta para pa, pa familia, mañana saco a la familia los redivido y lo convierto en una farmacia. Porque si el apartamento me daba 15, la farmacia quizás me va a dar 40. Y lo que me estoy adaptando a la farmacia, porque ya la zona se llenó de personas, pero en ese radio de 5 kilómetros no hay farmacia. Entonces, ¿de qué manera yo me aprovecho de esto? Y eso se trata de la mimesis. La mimesis entonces, la, la ven en el pulpo y la ven en el lagarto. Yo decía en el video pasado, si yo cojo un lagarto que es blanco, lo pongo aquí, pues se va a poner, se va a poner azul. Porque él se va a adaptar se va a igualar a la necesidad de ese entorno para poder sobrevivir. Y en la medida de que en nuestro edificio se pueda dar esa mutación se pueda ir adaptando al color de la zona a la necesidad de la zona pues siempre vamos a sacar más de la renta porque nada es estático entonces la mimesis es un elemento que nos va a ayudar también en el tiempo pero lo tenemos que pensar del primer día o sea lo tenemos que pensar el primer día ya yo sé que va a cambiar el edificio, lo voy cambiando ya sea uniéndolo a los lados o hacia arriba o hacia abajo pero va a cambiar me preparo para eso y así hago un diseño de apartamento para rentar con el concepto Mimes. Lo más normal y lo más humano es que uno tenga este proyecto en la cabeza pero no tenga la forma de cómo hacerlo. Calderón, yo no tengo todo el dinero. Tengo una parte. ¿Y qué hago? Como no tengo el dinero, lo que pienso es no hacer nada y ese dinero que tenía lo voy gastando en, en otras cosas. Sin embargo, hay un concepto que se llama el concepto Fast Track. Lo he mencionado anteriormente. ¿Cuál es el concepto Fast Track? ¿Cómo yo hago que ese edificio de apartamento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 carpintería, sino que sencillamente con el presupuesto que tengo, ojo, me preocupo de terminar el edificio por fuera. La persona que pasa y ven el edificio dicen, oh, pero mira, un edificio nuevo, ya está hecho. En su mente, el mercado piensa que todos los apartamentos por dentro están como que listos, que todos los apartamentos están listos para entregar. Sin embargo, no es así. Entran a la escalera a ver los apartamentos y como nada más tenemos activado el piso uno, yo subo para arriba y ven por fuera la escalera todo pintado, pero no pueden entrar al apartamento. Aquí tiene la llave? Calderón. Entonces, en su mente siguen pensando que están listos por dentro, pero no es así. Sin embargo, al ellos pensar que el edificio está dentro, eh, terminado, ¿qué van a hacer? Yo quiero uno y ahí yo alquilo abajo. El que sí estaba listo, porque dijimos que de los cuatro vamos a coger el primer nivel y lo vamos a terminar. A ese sí primer nivel le vamos a poner el tema de, la, de los pisos, de la cocina, los baños, a funcionar nuevo, listo para entregar y ese lo rentamos. Es una opción. O también podemos rentar en el cuarto nivel y le damos también para que vaya usando el roof. Y en el roof le ponemos un jacuzzi, dan una terraza, un minival, otras amenidades. Pero lo que hice fue que del 100% que me costaba el edificio, solamente lo construí por fuera. Para que se vea una miopía de valor, lo que hablaba ahorita. Parezca que está terminado. Entonces, rento arriba con el dinero que me da ese penthouse, con el dinero que me genera ese dinero. Tengo que tener muchísima disciplina y no comérmelo y con ese dinero para poder entonces inyectarle capital abajo y con esa rentabilidad que viene de ellos no de mi bolsillo, pues al apartamento de abajo le hago los pisos le hago la pintura, le hago la cocina le hago la ventana, la puerta, lo activo y lo entrego, ahora tengo capital del penthouse y del tercer piso y con esos dos elementos con esa renta, pues más rápido voy a encontrar para el segundo piso y vuelvo en el segundo piso hago lo mismo y vuelvo y lo activo. Y vuelvo y ya tengo tres apartamentos rentados. Que están saliendo del dinero de ellos, no mío. Y ya voy al, Y así completé mi edificio. Y lo que pasó fue. Que yo sembré la semillita. Y nació la mata. Y con los mismos frutos. Lo fui llevando. Y lo fui. A ese sistema fast track. Pero. Si yo solamente tengo un mango. Y tengo hambre. Y me lo como. Pues se acabó la fiesta. ¿Qué tengo que hacer? Tener el mango. Aguantarme el hambre. Sembrarlo.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 <coughs> perdón ya sé que dentro de un tiempo unos años ya tengo el espacio definido dibujado para yo poder hacer eso que quiero hacer y, a, y lo completo pero todo comenzó así porque lo planifiqué hice un diseño ejecutivo para llevarlo por etapa ese es el concepto para atrás que también nos ayuda a, a despegar siguiente concepto Entonces, miren, lo muy importante ya sea, no, voy, esto, esto es un resumen de un resumen de una asesoría para que tengan una idea. Pero lo muy importante con esto es que independientemente del nicho de mercado que nos estemos alineando, independientemente del nicho de mercado que estemos atacando, todos deben de tener una coherencia a nivel legal. En ese terreno y con ese proyecto que yo quiero hacer, que me permite a mí el ayuntamiento? Porque las reglas de ayuntamiento del estado que son para Punta Cana son diferentes a las de Santo Domingo o diferente a la Barahona, o diferente a la de Cotuí, o diferente a la que están en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico. Todos son diferentes. Entonces, ¿de qué manera eso que yo quiero hacer en Perú pues me da el espacio? ¿Cuántos pisos me permite el ayuntamiento? ¿Cuál es el metaje mínimo que me va a permitir por habitación? ¿Cuáles son esos linderos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la, la, la ley de condominio? ¿Qué me están exigiendo? ¿Qué tiempo tengo que comenzar a construir? ¿Okay? ¿Cuáles son los anchos de mercado? ¿Cuál es el tipo de terminación Entonces, yo voy alineando... Ok, lo que es el nicho de mercado con lo que permite ayuntamiento, la ley, la ley de condominio. Ok, eso es un punto. Siguiente punto. Es muy importante saber el concepto del banco. Yo le he mencionado en otro video, pero fíjense. Vamos a entender cómo piensa el banco. Conceptualmente el banco como que necesita entregar el dinero. Necesita poner el circulante en los proyectos porque si no lo coloca, por pues ello no van a generar utilidad. Ellos pagan promoción, mucha publicidad, para poder convencernos nosotros de que vayamos a la institución a pedir prestado, porque necesitan entregar dinero. Pero ellos siempre van a buscar la manera de darnos el dinero, pero a la misma vez van a tratar de que ese dinero vuelva como que con, con interés. Que vuelva con intereses de su, de con el interés de sus clientes. Entonces, antes de yo ir al banco, lo primero que tengo que presentar, una sugerencia, es cómo yo le bajo el muro de incertidumbre al banco. Como yo, antes de pedir un número, comienzo a mostrarles mis garantías. Que soy dueño de un terreno, que también tengo una casa, que tengo un trabajo en Estados Unidos, que tengo un trabajo en Europa, que tengo una cuenta de banco como elemento en donde ellos le bajen el miedo. En la medida que yo bajo el miedo, pues puedo comenzar a hacer una pequeña operación en el banco y lo que quiero es que el banco me dé un pequeño petón, pues yo soy un edificio. Porque cuando se dé la comunión, cuando yo vean que yo sí respondí que se hizo el edificio que fue negocio y pues entonces para el segundo edificio me van a apretar más. Pero tengo que comenzar como que con algo pequeño. Algo que realmente le baje la incertidumbre. ¿Ok? Y de esa manera pues comenzamos a una relación. Y si en el pequeño edificio me fue bien, ¿qué va a pasar en el segundo? fue pues también. Entonces vamos aprendiendo de eso. Es muy importante también saber con el tema de los bancos que no obligatoriamente tengo que pedir el financiamiento en la misma entidad. Si yo sé que aquí los bancos nacionales tienen una tasa de interés más alta. Y yo que vivo en Alemania, yo que vivo en Estados Unidos, yo que vivo en Europa, sé que en Estados Unidos quizás me pueden prestar a un 2%, a un 3%, a un 4%, pues yo veo cuánto me pueden prestar a nivel de allá en Estados Unidos por mi historial, porque tengo 30 años trabajando, 20, 5, 10, cuánto me pueden prestar y cojo parte del dinero del 100% allá, porque allá el porcentaje es más bajito. Lo que estoy bajando es el costo financiero del dinero. Ya cuando ya el Banco of América me dice no me puedo prestar más, Calderón, ya usted llega hasta ahí, pues entonces lo otro que me falte lo busco entonces en el Banco Criollo. Y ya estoy pagando el Banco Criollo un por ciento más alto, pero no tengo que coger el total del dinero. Ojo con eso. Muchos tenemos esa posibilidad de pedir prestado a entonces tenemos que agotar ese sistema financiero. Y de último, pues yo veo mi dinero. Entonces tengo tres elementos que me van a ayudar a financiar. El cuarto elemento que me van a ayudar a financiar, aparte del, del Banco de Estados Unidos, el banco eh, aquí o en Nicaragua, en Costa Rica, el capital que tenemos es la preventa. De qué manera yo puedo catar capital de esos futuros inquilinos que me quieren comprar. De qué manera yo puedo pedirle un 5%, un 10% para que yo compre en el plano, para yo tener utilidad. Y con esa utilidad, pues financiar el edificio. Siempre van a haber varias formas de cómo llevar el proyecto hacia adelante. Lo importante es que antes de tomar las decisiones, pues las podamos escrutar y tenéis mucha información también. ¿okay? Y estos son conceptos que parecen muy difíciles, pero son cosas muy sencillas. Poco a poco la vamos viendo. Entonces, ya cuando yo tengo el tema financiero resuelto, ¿de qué manera antes de gastar yo puedo prospectar? Aquí póngame muchísima atención, que es muy importante. Lo que han llegado a este punto del video. Eh, se lo agradezco porque realmente muestran el interés, pero aquí eh, aquí voy a hablar de la clave. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué perdíamos dinero antes? O sea, ¿qué era? Ah, hacíamos un edificio, lo desarrollábamos con un concepto, nosotros pensábamos que iba a funcionar y de repente teníamos sorpresas. Tomamos la decisión de hacer ese edificio por cosas que yo pensaba que podrían ser, no por estadística de mercado, no porque hicimos una radiografía del terreno, sino porque a mí me dijeron que puede ser el apartamento de 3 o del 4 y no funcionaba. Sin embargo, la nueva forma de hacer los proyectos buscando rentabilidad es que antes de gastar en un blog, antes de gastar en un presupuesto, yo ese edificio lo voy, voy a hacer mi proyecto ejecutivo, voy a hacer todo el tema legal en el ayuntamiento y en los bancos y lo voy a vender. Lo voy a vender en plano. Lo voy a vender. Entonces la gente viendo lo que van a recibir, los clientes viendo el proyecto que tenemos, pues sí levantan la mano y sí miran un avance un 5, un 10%. Y lo que estoy asegurando el cliente antes de gastar, como si vendiéramos antes de ponernos los riesgo. Entonces, esto lo que va a hacer para nosotros es que va a bajar a bajar el riesgo. En la medida que bajemos todos los riesgos porque está el edificio entero vendido y no hemos gastado un blog pues lógicamente podemos desarrollar tranquilos No vamos a tener sorpresa porque ya tenemos el capital y los clientes amarrados. No como pasaba antes, que arrancábamos a el edificio para después para ver si, si, si se vendían. Bancábamos el edificio para ver si se rentaban. No, tenemos que prospectar. No todos los clientes. Tienen las mismas necesidades. No todos los clientes quieren entregar el mismo valor. Yo no puedo rentarle a los primeros cinco que se me paguen en el frente del edificio. Porque estoy perdiendo. Normalmente lo que pasaba antes es que le estábamos rentando al cliente equivocado. ¿Cómo así, Calderón al cliente equivocado? Voy a poner un ejemplo. Yo hablo mucho en todos los lo videos. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes. Digamos un artista que le guste. ah Muchos me van a decir, no, yo me gusta Romeo. Por ejemplo, si a muchas de ustedes les gusta Romeo, hay muchas... Que me va a decir, Calderón, yo por un concierto en Romeo en el Madison, yo pago full price, 2 mil dólares la taquilla. Y yo quiero estar adelante porque yo soy fan. Pero vea, van a ver muchas que no van a pagar los 2 mil dólares, que van a pagar quizás 50 o ni siquiera van, porque no, no son tan fan. Y si yo le, le regalo esa taquilla a un chino que no habla ni siquiera de español, ni obligado va a ir. O sea, que vamos a tener siempre en el amperaje de los clientes, gente que van a pagar 2 mil dólares porque son muy fan y otro que no va a pagar cero. El problema es que cuando yo hago el edificio y se lo quiero rentar, se lo estoy rentando a los chinos que pagan cero, los que tienen poco valor. Un, un ejemplo en vez de a los fans. De qué manera en ese proceso de construcción yo voy prospectando, dándome cuenta quiénes son los que tienen más temperatura para rentar o para comprar y lo que no. Y con eso negocio y con eso converso y con eso hablo. Y todo lo que no tiene temperatura lo pasa a un lado. Entonces voy encontrando... Que para mí, quizá yo comencé y le puse un precio al apartamento. Yo pienso que se puede alquilar en 20 mil pesos. Pero hay otro que, viendo cómo se desarrolló el edificio, viendo todo el valor que le entregamos, viendo todas las cosas que pensamos en ello, yo pues, el edificio, yo, yo no pago 20 mil, yo pago 40 y ahí alquilo. Entonces, lo que estoy descubriendo, qué tan diamante es mi propuesta, qué tanto se enlaza a ellos, qué tanto pude resolver, qué tanto pude entender la sensibilidad de ese mercado que quizá hoy no ha sido atendido. Entonces, este es el mensaje de, de, de, de estos proyecto Antes no se pensaba así. Hoy la demografía ha cambiado como que mucho. Y mientras hace 40 años los apartamentos o se buscaban casas grandes porque eran familias grandes de uno, 2, 3, 4, diez muchachos, hoy 2021 no, mamá, papá, un hijo, quizá dos. Entonces, quizá vaya bajando. Y, y ahí es que nosotros debemos encontrar el valor. Las realidades son diferentes en el tiempo. La realidad que tiene hoy un pueblo no es la que tiene el otro. La realidad que tiene hoy la, la ciudad no es la que tiene. Entonces nosotros entendiendo la realidad, escrutando el, el dinero, lo tenemos que gastar en esa parte que es la fundamental, la parte intelectual, la parte de estudio de mercado, la parte que nos baje la incertidumbre porque estamos buscando rentabilidad. Ya si el tema fuera para una casa campestre, que voy a hablar un video de eso ya mañana o próximamente, o para un tema de otro vivir, son otras cosas. Ya hay mercado no es el mercado, sino el mercado somos nosotros mismos, o ustedes como, como su familia, como ustedes viven la, la casa, cómo pasan la vida, cómo tienen qué, qué cultura tienen. Entonces ahí ya vamos a hablar de otras cosas, pero aquí lo fundamental es eso. ¿okay? Nunca se trató de hacer edificios caros. Todo edificio tiene la misma materia prima: tienen hormigón, tienen madera, tienen cristal, tienen puertas de Lo que se trató de cómo yo puedo esos recursos que se llaman materiales, o esos recursos que se llaman maniobra, o esos recursos que se llaman dinero, organizarlo distribuirlo, diseñarlo en un proyecto que mezcle todas esas ingenierías, que pueda convivir. Como resultado, se adapte a ello. Es como la ropa. ¿Qué pasaba con la ropa antes? Si, si aquí atrás me presentan un cliente y me dice, Calderón, yo quiero que, que ese cliente que está sentado ahí, que no lo estoy viendo, usted le haga una camisa. Yo no sé si el que está sentado ahí es gordo o, o, o flaco. No sé si es alto o bajito. No sé si es joven o viejo. No sé. No sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no lo veo, voy a hacer una bata. Porque la bata es la única cosa que se le adapta a todo, pero cuando él ve la bata o ella ve la bata dice, no, pero es que no se me ajusta a mí y no quiere pagar. Sin embargo, si yo me volteo y me doy cuenta que lo que hay es una muchacha y que quizá la muchacha es flaca, pues yo hago un vestido que se adapte a la figura de ella y lógicamente ella se va a sentir demasiado identificada y va a pagar más. Entendiendo la necesidad del cliente, yo puedo entregar valor. Este es el siguiente punto y ya cuando termino, miren, otra de las cosas que le va a ayudar. Y salga como que más barato es el concepto de la chef yo lo, una forma de explicarlo si ustedes hoy estamos en Estados Unidos estamos en España estamos en Nicaragua estamos en Panamá en, en Dominicana donde estemos y me dicen Calderón vamos a comer una pasta y vamos a un restaurante comer una pasta entramos al restaurante italiano y pagamos una pasta cara y pagamos por esa pasta 50 dólares pagamos por esa pasta 100 dólares estamos conscientes ustedes y yo de que si hubiéramos ido al supermercado, si hubiéramos comprado los materiales, y si hubiéramos nosotros bajado a cocinar, a fregar, a hacer la pasta, y a perder todo ese tiempo, no hubiera salido mucho más barato. Pero estamos comprando la comodidad. Estamos pagando en el restaurante, que estamos en una mesa bonita, con el acondicionado, con un vino, con un servicio. No tenemos que cocinar, no tenemos que fregar, no tenemos ni siquiera que esperar. Entonces, lo que estamos pagando en el restaurante, no es la pasta, sino la comodidad. Ahora,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 que no nos da, entonces si nosotros las actividades de negocio que tenemos nos dan más dinero que lo que nos puede dar, pues entonces le dedicamos a otras cosas y mandamos a una empresa a que nos entregue todo mandamos a un arquitecto que nos haga el edificio y nos entregue el edificio hecho, funcionado rentado ya, listo pero estamos conscientes de que si lo hacemos así nos tiene que salir un poco más caro como nos sale una comida en un restaurante cuando vamos Ahora, si, no ten si tenemos poco dinero, el Calderón, tengo poco, pues también hay formas de que nosotros podamos tener las recetas, de que ese, ese chef nos pueda acompañar en el proceso. Y nosotros mismos compramos los materiales. Nosotros mismos compramos, pregamos y cocinamos. Y hacemos el plato. Así mismo pasa en la construcción. Hay forma de que podamos nosotros se sencillamente contratar esa parte del proyecto ejecutivo, del diseño, y que el arquitecto nos vaya visitando de vez en cuando, que vaya viendo, que se involucre con nosotros, que participe en la otra, pero nosotros mismos, Ustedes mismos compran el material, ustedes mismos buscan el personal, ustedes mismos se meten, se enlodan, se ensucian, pasan la palanca y tiene que salir de más barato. Porque cuando yo compro 10 millones de pesos, pues cuando compro 20 millones de pesos en una obra, en mi obra, con mi dinero, como le dije al principio, todos se van a matar para que esa cuenta vaya un suplidor uno, un fetería 1, 2, 3. Pero si la compro yo como cliente, en vez de eso ir para la empresa, va para el cliente pero a veces no tenemos tiempo, o el manejo, no tenemos tiempo para hacer la tarea, porque un trabajo va arduo. Este es mi consejo. Entonces, todas estas cosas, es una pequeña síntesis que le va a ayudar a poder lograr que al final. A que podamos volver al país tranquilo. A que podamos invertir en nuestra tierrita. A que podamos hacer nuestro plan. Antes no teníamos mucha información. Y uno está loco en Suiza, viendo este video, estamos ahora en España viendo este video, Estamos en Canadá, en de video, estamos... Y queremos volver ya a Costa Rica. Ya estamos cansados de trabajar. Tenemos 20 años en Nueva York. No queremos frío. Y estas son cosas que nos pueden ayudar a poner una rentabilidad. Ese edificio que va a durar 100, 120 años, algún día todos nos vamos a morir, pues pasan a nuestros hijos. Porque la renta es como que infinita. Lo que es importante es que al principio es que no importa que dure un mes más, un mes menos, es como que quede bien. Es como que realmente lo que hicimos, pues sí dio fruto. Y siempre logramos mirando el objetivo. Si tengo el objetivo de rentabilidad, cualquier decisión que yo tome, okay, eh, cualquier dilema que tenga, ¿qué me, ¿qué me es más conveniente? ¿Cómo yo puedo aprovechar mejor el, el terreno que tengo? ¿Cómo yo puedo saber cuánto metraje tienen? ¿Qué peso me va a costar? ¿Cómo me puedo financiar? ¿Cómo me puedo apalancar? ¿Tengo que hacer apartamento? ¿O puedo hacer apa lo, lo, locales comerciales? ¿O puedo hacer mixto? puedo hacer un edificio de parqueo? ¿O puedo sencillamente hacer una piscina y rentarla? ¿De qué manera yo puedo lograr tener rentabilidad? para yo volver para mi tía y los últimos años que me queden, los 30 años, por pues vivirlo en paz con mi gente. O cómo puedo llevar a mi mamá también al país. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en consideración. Realmente le doy muchas, muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del video. Se lo agradezco. Y también le voy a decir algo importante, una nota. Miren, a veces uno tiene un familiar, un primo, o un hermano, o alguien que está pasando por esta situación. Si ustedes lo ven bien, yo les pido que por favor se lo compartan porque quizá ellos a través de este video lo pueden encontrar el mejor camino. Yo soy el arquitecto Calderón, el presidente de diseño y conducción, me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también pueden escribir a nuestro WhatsApp.